Buscando patrones al aeropuerto. Capítulo 1. Mía. Fue que te la presto mamá. Actividad paranormal, estamos en una parada técnica. Hambre, hay que esperar altura, no es hambre. Pero hambre sin altura no es no hay vida. Mira tú, Rainer, estamos aquí, sal ya. <laughs> sal, Rainer, que estamos esperándote. <laughs> El de pico patrón <risa> se llama esto, es no más bulto. Se ah, pagan bueno, un compro. La... Exacto. Se ah, ah, ah, ah, buscan un. Y la mamá son ha mis...